En este vídeo veremos cómo crear un bot de ProgramMaker que nos mande la predicción del tiempo por las mañanas. El primer paso será entrar en la web y pulsar en Create New Program. Aquí le daremos un nombre, como WeatherBot. Podemos escoger entre dos tipos de programas. Uno son los bloques de Scratch, más clásicos y mejor adaptados a smartphones. Los segundos son flujos de ProgramMaker, más potentes, pero en desarrollo. En este caso usaremos Scratch, por estar en un smartphone. Con el programa creado podemos ver las siguientes secciones. Los botones para clonarlo, lanzarlo, renombrarlo o eliminarlo. El área de trabajo. Y el cajón con los bloques. Usamos las predicciones de la AEMED, así que buscamos sus bloques y nos conectamos a ellos. En su caso no hay que registrarse, así que simplemente aceptamos. Los siguientes bloques son los de Telegram, para enviar los mensajes. En este caso sí que hay que registrarse. Para ello seguimos el link, confirmamos que queremos hablar con Telegram e iniciamos el bot. Inmediatamente estamos registrados. Con esto hecho, volvemos a la web y ahora que tenemos los bloques de la AMED y de Telegram, podemos montar el programa. Lo primero que haremos será buscar el bloque de Telegram que nos permita mandar mensajes, es decir, el que tiene escrito on channel say hello. Una vez encontrado, lo arrastramos a la zona de trabajo. Para activarlo, buscamos un bloque que espera una hora concreta. Este dice Everyday at y una hora. De la misma forma, lo arrastramos a la zona de trabajo y lo dejamos caer sobre el bloque anterior. Clicamos en el menú desplegable del bloque de Telegram para seleccionar un canal al que enviara el mensaje. A continuación, comenzamos el mensaje concatenando un texto fijo, esto es, buscando un bloque Join, Y dejándolo caer sobre el hueco del mensaje de Telegram. Comenzamos el mensaje indicando que esta será la máxima temperatura. Y para la segunda parte del mensaje buscamos los bloques de la AEMET. Una vez encontramos el de máxima temperatura, lo dejamos caer sobre la segunda parte del mensaje. Ahora decidiremos de qué localidad queremos los datos. Para esto, clicamos sobre el menú desplegable del bloque de la AMET y seleccionamos la que nos interesa. Dado que hay muchas, este menú puede tardar unos segundos en cargar. También porque hay muchas, aceleramos la selección de localidad. Ya tenemos el mensaje con la temperatura máxima. Ahora, preparemos otro para la mínima. Podemos mantener pulsado el bloque de Telegram para duplicar todo lo que hay dentro de él. Así solo tendremos que editar el mensaje y cambiar el bloque de amet Para la primera parte del mensaje pulsamos sobre él y lo actualizamos. Para borrar el bloque antiguo podríamos arrastrarlo a la papelera. Esto puede ser difícil en smartphones, ya que el navegador malinterpreta la arrastrar hacia abajo. Así que otra opción es mantener pulsado el bloque y seleccionar eliminar. Después habría que buscar el bloque de AMET para la temperatura mínima y dejarlo caer en el hueco que queda. Igual que antes, utilizamos el menú desplegable para seleccionar la localidad. Por último, solo queda configurar la hora donde se enviará el mensaje y subir el programa. La hora se puede configurar en el bloque al principio del programa. La plataforma buscará la zona horaria donde estamos, pero esta también se puede configurar. En esta parte he recargado la voz sin querer, sin embargo, aún sin guardarlo, vemos que lo construido hasta ahora se mantiene. Y ya como prueba, configuramos que nos envíe el mensaje el minuto siguiente. Después de esto, pulsamos el botón para refrescar el programa. Como se ha pasado al siguiente minuto, el programa se ha activado y llegan las predicciones, así que con esto hemos completado nuestro bot que se activará todos los días a la hora que le hemos puesto.